Hola hola, este es un video bastante corto ya que es un video informativo porque les, les traigo la noticia del día de hoy eh, A lo mejor muchos ya se enteraron porque les están llegando las notificaciones a sus celulares Pero Whatsapp se está volviendo, bueno, están actualizando los servicios para que sean totalmente gratis de por vida O sea, ya los vas a tener gratis, ya lo vas a poder disfrutar sin pagar Que antes era 13 pesos al año, no era mucho pero, o sea, ya es gratis ya no tendrás complicaciones para tener WhatsApp, así que disfruten el servicio, porque no sé qué les está pasando a nuestros compañeros de WhatsApp, que se les ocurrió poner todo gratis, pero bueno, así que disfrútenlo y sean felices. Nos vemos la próxima, no se olviden de ir al cine. Bye bye.